Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 1 de mayo al domingo 7 de mayo del año 2023. Espero que te encuentres muy bien. Estamos comenzando un nuevo mes y vamos a ver qué es lo que nos piden los ángeles. En este caso primeramente la Virgen María. Sabes, estos videos van a ser un poquito más cortos Sin tantos comentarios personalizados Pero cumplen su objetivo Vamos a ver Del primero al 7 de mayo Que es lo que nos quieren dejar saber los ángeles Y por último La carta que es para todos nosotros Pero muy en especial para quienes celebran Su cumpleaños o una fecha en especial. Muy bien, vamos a ver. Para la semana del primero al 7 de mayo, la Virgen nos quiere dejar saber lo siguiente. Father, Padre. Y la carta dice, My true father is God in heaven. Mi verdadero padre es Dios en el cielo, who shines healing light upon me, que me manda um, luz brillante luz sanadora y brillante. Mi, uh, my birth father, mi padre biológico, a, bueno, a mi padre biológico, and our relationship, y a nuestra relación. Bueno, va otra vez que estuvo un poco acartonado, va en inglés y luego la traducción. My true father is God in heaven, who shines healing light upon me, my birth father and our relationship. Mi verdadero padre es Dios en el cielo, quien manda energía brillante y sanadora, tanto a mí como a mi padre biológico y a nuestra relación. ¿Ok? Muy bien, pues a mí me encanta, <risa> más en mi caso. Muy bien, uh, vamos a ver, uh, nada más como comentario, uh, esto siendo la energía masculina, ¿no? Hay veces que es uh, la parte femenina o la parte masculina de Dios. Entonces, bueno, en este caso, la masculina. La masculina, pues, ¿qué representa? Muchas cosas desde el principio a la fortaleza, a la seguridad, la firmeza, a la acción, ¿no? Hay diferentes virtudes. La protección, bueno, prosigamos. Para el día lunes y martes, gracia divina. Bueno, qué maravilla. Vamos a ver, Chamuel, el arcángel del amor incondicional, nos dice... Tu plegaria es escuchada. Esta situación, por la gracia divina, es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Esto, aunque no lo parezca, el universo me lo ha demostrado una y otra vez, millones de veces. Les doy un ejemplo. Este, yo por muchos años, hace, qué sé yo, 20 años, 15 años estuve aquí en méxico pagando el seguro familiar que es parte de un seguro del seguro social o sea del estado y es una cantidad relativamente fuerte que se tiene que pagar anualmente tiene sus restricciones es muy difícil todo el proceso pero yo lo quería tener para mí y para mis padres porque dije bueno uno nunca sabe si alguno de ellos necesita diálisis o quimioterapia. Ningún seguro cubre estos gastos y pues son tratamientos sumamente caros. Uh, dentro de ese seguro había restricciones de que si uno uh, de los tres integrantes demostraba tener alguna problemática en cuanto a una enfermedad cronológica grave, entonces este los primeros cinco años no era válido el seguro. Por lo mismo tuve que comprobar que todos estábamos sanos, que todo estaba perfectamente bien los primeros cinco años y después dije, bueno, pues ya, no se va a hacer válido. Me hicieron válido el seguro para algunos años y de repente de la nada sale y ya no te vamos a hacer válido el seguro. Lo sentimos mucho, nunca te de haber aceptado. Y esto me dijeron un mes después de que había pagado la anualidad, la cual pues se perdió. No había manera de recuperarla. Hice muchísimo coraje, dije no es posible, el seguro social, los odio. <risa> ¿no? Pero bueno, a través de unas amistades me di de alta como un empleado este que tenían una estética... Esto me funcionó por un año y medio y ahí no había manera en que me pudieran sacar, pero sí lo hicieron porque las supuestas amistades nunca me avisaron que tronó la estética y pues por lo mismo ya no era válido el seguro. Para hacer el cuento corto hay un sistema de salud eh, gratuito del Estado que implementó el presidente Fox, que se llamaba... Este seguro popular, pero nuestro señor presidente actual, como lo ve como su archienemigo, le cambió el nombre, le cambió el presupuesto, le quitó el dinero. Y bueno, la cuestión es de que no tenía la mejor reputación del mundo. En pocas palabras, tuve que hacer uso de este seguro. Y resulta que es maravillosamente bueno, gratuito, los médicos y todo el staff administrativo y demás, es sumamente amable, humano y súper profesionales, a contrario del Seguro Social. Entonces, este es un buen ejemplo. En el momento que me dan la noticia de que, ups, ya no tienes el Seguro, yo lo tomé como una terrible noticia. De hecho, insistí de meterme a través, al Seguro Social a través de otros eh, sistemas, digamos, que también me funcionó un rato, pero también me volvieron a dar de baja, ¿no? Y resulta que este seguro popular es mil veces mejor y es gratuito. Entonces, bueno, eso es cuando es una bendición disfrazada, ¿no? Y para que tengan muy en claro, es uno de los ejemplos, y hay muchísimos ejemplos que me ha pasado millones de veces, que en el momento, cuando pasa algo así, dices, ay, cómo lo soluciono y qué grave, y yo necesito esto, ¿no? Yo con la idea de que necesito esto por mis padres, por sí, se requiere, ¿no? Y que ningún seguro lo cubre. este Pero, pues ahorita a través del tiempo me doy cuenta que pues nunca estaba realmente pensado para mí, y el universo me estaba diciendo, hey, no estás gastando tu dinero en esa institución, que es corrupta, que son pésimos los médicos, que es pésimo el trato, que todo es malo. Y yo ahí, de terco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mejor alegoría no puede haber. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, respeto. Y es el arcángel Raciel, quien dice, respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión, me respeto. Esto también para mí últimamente ha sido uh, un aprendizaje muy fuerte y muy importante en el sentido de que mi madre, como mi padre, se ha vuelto sumamente terca. Y entonces dices, mamá, mira, esta es la solución, aquí está, ¿no? Y si no lo haces, va a pasar esto, que no es bueno. Entonces ya aprendí a soltar, a respetar sus decisiones y pues ahora sí que confiar en la corte celestial, ¿no? Tal vez esa alma decidió vivir esa experiencia y pues quién soy yo para negársela, por más negativa que sea. Y puede ser... Que al fin y al cabo, bueno, espero no sea tan negativa como uno pensaba con lo del seguro social, ¿no? Entonces, bueno, respetar y dar a respetarse, ¿no? Yo también me respeto y me doy a respetar. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué más positivo que eso? Para el viernes, sábado y domingo la carta dice ciclos. Miren nuevamente, ¿cómo, cómo está ligado todo esto? Me encanta. Arc Arcángel Jeremiel La existencia está llena de ciclos Día y noche, vida y muerte Ayúdame a cerrar ciclos Tras aprender mi enseñanza Y abrir nuevos okay. entonces bueno Creo que queda bastante claro uh, Aquí en cuanto a la energía masculina Siento que nos está diciendo Estás protegido, estás a salvo Estás bien Tú tranquilo, no, deja que las cosas se den eh, permite que el plan divino se dé, ¿no? Entonces, pues como dice acá, la gracia divina es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, dejar que las cosas fluyan, respetar las decisiones y dejar que las cosas sean como son. No tratar de influenciarlas, cambiarlas, etcétera, ¿Ok? Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo. La carta dice, descanso. Wow. Esta me encanta porque sí, del último año para atrás he estado bastante uh, pues agitado, ¿no? Pero sí, sube y baja y trata de resolver esto y lo otro, ¿no? Entonces, bueno, suena muy bien eso. Yo creo que es una... Muy buena lectura, muy buena semana. Recuerda, que contamos siempre con el soporte, el amor incondicional de la corte celestial, en cualquiera de sus formas, y en esta semana muy en especial, la energía masculina. Te deseo lo mejor, como siempre, te mando un abrazo de luz, te agradezco que compartas estos videos, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste.